Eh, tu amiga. está con nosotros, la bella la coach nuestra, la bella Josauri. Hoy viene con un tema fuerte atención la a los candidatos a regidores. ¿Viste? Hoy hoy nos combinamos. No, de el pelo, pelo. Tú sabes, nuevo año, nuevo Nacho, luz. Esta mujer, eh. Atención a los candidatos a regidores que están débiles en las redes sociales. Hoy hay fuego con ellos. Yo, Hola, yo quiero, quiero hacer mi trabajo bien, pero ustedes tienen que ayudarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que Josauri hable. Quiero poner un punto por favor. claro. El disclaimer, Yo, personalmente, le dije a Yosari que solamente eligiera a 10 regidores que yo entendiera. Creo que no llegue ni a 10. Te okay, exacto. Por qué. Que tengan más seguidores en redes sociales. Si usted no fue mencionado, primero, no <coughs> me obligado. Eso es lo primero. Segundo. Segundo, usted no paga publicidad aquí, pero pues yo tener que ponerlo de que yo ahí. No ahí. Nosotros pusimos a quien nos diera la gana y a la persona que tiene sus redes sociales organizadas. Si usted no tiene sus redes sociales organizadas, eso no es un problema mío. Y lo Son que está a la tuyos. vista se ve, dijo Y ya. Ahí está. ve, <risa> a mí no me van claro. a mencionar, yo no, voy a poner brava. Ya. Así que, te, que no me te vengan a Vamos a chancearle, te vamos <risa> a chancear para que te organice. Pero realmente lo que hice para hacerlo de la manera más justa y equitativa es, como yo te digo la verdad, yo soy a política en un sentido que yo de política sé lo que tengo que dominar por mi trabajo. No es algo que me, que me quite el sueño ni que lo lleve de muy seguido, pero en redes sociales si hay forma de darse cuenta cuando alguien está correcto. Todos los candidatos que voy a mencionar aquí fue porque cuando puse regidor o regidora en el buscador de Instagram aparecieron. Si usted no apareció, que ni siquiera por parte en su perfil aparece la palabra regidor o regidora. Así fue que lo busqué. Puse regidor... Y busqué, me salieron muchos de muchos pueblos, tuve que buscar entre 15 y 20 y unos cuantos de San Francisco, y esos fueron los que traje aquí. Okay. Y luego busqué entonces en su Facebook. Si usted no me salió, significa que usted no tiene por parte referencia de que usted aspira a ser regidor en redes, en esta sociales. Próxima, en redes sociales en esta próxima Ahora, elección. que usted ha pagado un cartón y lo puso en el colmadón de la, de la esquina, Nacho. O sea, lo pusieron en los cervezas porque yo ponen... No, yo tengo un anuncio. ¿Dónde? Arriba de Toñito. De Toñito. De Toñito. De Toñito. no quiero o sea... que nadie se sienta ofendido porque realmente hay gente de mucha valía aspirando a ese cargo, pero en gran parte eso sea como cualquier estado. No, no, no, bueno, no. te digo la verdad. No, cuando precípenes. yo puse la hay palabra. Cularnos, regidor. Mira, Nacho, cuando yo puse la palabra regidor. Yo dije, no mínimo, hay un candidato por cada cinco personas. Yo no entiendo dónde cancelé tanto regidor. Uh. O sea, literalmente, así es como se siente. Pero lo primero que voy a hacer también es, el aclarando es, no trabajo con ningún partido político, no trabajo con ningún Ahora, candidato. Ahora, si te quiere llamar a Sauri llámenla, ah, a... no, claro, yo trabajo. pero ahora mismo no tengo compromiso con ninguno así que puedo hablar libremente si después de aquí usted entiende que tiene problemas y que lo quiere solucionar, pues me puede llamar puede llamar llámela a un ya, ya, ya, ya, ya. no la he mandado yo por si acaso Oye, me, hoy me jaló. a Alice mejor le di su fuetazo y la chancilla no, me me yo no se lo di sí. privado sí. por sí, la este amistad este preámbulo sí. se sigue extendiendo me voy a asustar y me voy a ir yo no puedo pelear y dejé la pistola en mi casa a mí me jaló un ejecutivo de un, uno de los jefes míos de la empresa y me dijo, Génesis, pero fulano hizo un Instagram y se llevó de ti. Y <risa> él Siquio. Él, él, él, después, después que tú le mandaste fuego. Hicieron un Instagram y me alegra muchísimo claro, porque, porque yo creo que, siguió, que siguió Una buena persona y si él, y él tiene que buscar la forma de que los jóvenes Vean su mensaje, por pues si no lo busca por so, redes ¿Dónde lo, lo va a encontrar? Después que creen la página de Instagram Activen Una lecturita una cuestión para la ortografía. Ah, no, eso no. He visto <risa> varias <risa> curiosidades que mencionaremos después. No nos vamos a meter en, en, vamos? Ese, en ese terreno que me un yo. Entonces, el pri la primera persona con la que vamos a trabajar para entrar en materia, recuerden, esto es para hablar de su condición de todas las redes sociales. No tiene nada que ver con su condición. Otra cosa, que yo sabré. No preocupa. vale, óyeme, óyeme. No vale tener ya, un me voy. Uh, <risa> espérate, espérate, Nacho, <risa> te vaya. La ver la lista. <risa> Óyame, si usted tiene un Facebook y usted tiene además agregado a su mamá, a su papá, a los vecinos y eso. Eso no es culpa eso mía. No es un Facebook de. Eso no es un Facebook de promocionarse políticamente. ¿eh? Jorge Luis, mira, Jorge Luis, mira yo tabirato. tuve que tomar agua porque de todo, yo creo que era Amado tenían una página. todo Facebook personales, casi me da una cosa mala. todo Facebook personales? Casi, la mayoría. un cargo público? Un Facebook personal con una. Como, sabes que el Facebook personal solo te deja aceptar cinco mil amigos, lo que significa, como vamos a ver lo que saben de política, uh -huh. como a cuántas personas yo tengo que alcanzar con mi promoción para poder llegar al, al por ciento que yo necesito para ganar. Cinco mil o sabes, más. Otra cosa yo sabía, ¿sabes qué? Están contando ellos. Me dijo un candidato a senador, mi amigo, no voy a decir su nombre. <risa> Él me dijo: Lo que pasa es que estamos activándonos mucho con los grupos de WhatsApp. Ellos estaban muy contando con eso, con mandar enviar el grupo de WhatsApp. ¿eh? Señores, La red... el que está en los grupos de WhatsApp ya sabe por quién va a votar. Ya, que en claro. Entonces, vamos con el primer, para que me dé tiempo, con la primera persona, y es Francis Rodríguez, me parece que está por ahí. ¡Ey, Francis! ¡Ey, Francis Rodríguez! Francis de los Vamos a ver por ahí. Compañero mío ese. Sí, observación de Francis, tiene 1,496 followers. Póngale, póngale dos imágenes, una al lado de Josabri y otra al lado de la otra cosa. Como las noticias de antes. Sí, con las noticias de antes. Picture and picture. Picture picture. Exacto, ¿qué pasa con la cuenta de Francis? Me parece que... Hay un boicot Josabri con Francis. Francis, una persona de nuestro amigo, una persona que queremos, pero no le han buscado la foto todavía. Eh, Villalola, tú tienes algo contra No, no en el master cualquier cosa. Entonces, Nacho, ¿qué pasa? Y Franci está en la planta, Francis está en el canal. No, oh, es que son sabe que, dónde que venden los jugos y la y todo. no, observaciones a la cuenta de Francis me parece que hizo la transición de su cuenta personal a usarla como parte de su candidatura hace muy poco porque la mayoría de las fotos que priman en sus redes sociales son de él compartiendo con su familia en su día a día en su trabajo hay, bien, muy poca, eh, hay muy poca hay muy pocas cosas que sean alusivos a lo que tiene que ver con con la candidatura simplemente creo que vi dos o tres publicaciones que a, la imagen de él con su ah, número está, de contacto Francis. Y con, los, y con los partidos que le que, que están como aliados en lo que él está haciendo. Entonces, mi recomendación en este caso sería que hable más y muestre más lo que tiene que ver con el lado de su candidatura. O sea, tanto su plan de gobierno, los encuentros que tiene con las personas, si lo tiene. O sea, la parte que refleja a él como candidato y su trabajo hacia el día de las votaciones no se refleja en, su, en sus cuentas. Entonces, su cuenta, ¿cuántos seguidores tiene? En el Instagram tiene 1.496 y en el Facebook personal tiene 3.000 y tantos amigos. No oh. tiene página de Facebook. No tiene página de Facebook ¿Tiene que yo, yo, una página Está de bien Facebook. porque Francia es un hombre muy o sabes, mío ¿Quiere decir que Francia es análogo? No análogo, <risa> <risa> no, no Quizás un poco hermético No, Francia cuanto. es un hombre o sea, es muy no, con, conservador Es wow, conservador yeah. O sea, Francia es un hombre muy conservador Y saber que está un poco activo en las redes sociales Eso es algo bueno Bueno. Entonces su calificación de Facebook. De eh, se puede mejorar Se puede mejorar tanto la calidad de la foto Como la frecuencia de las publicaciones Está publicando como cada 3, 4 días Debe de mejorar eso también y la, el, el engagement rate, no sé si no lo tiene por ahí, es un 2.76. No, no, lo que no significa... Flojo, flojo, flojo. <ríe> Lo que significa que está bastante bien para una cuenta tan pequeña. ¿Cuánto tiene? Dos, eh, el engagement es de 2.76. Recuerden que habíamos hablado que todo por encima de 0.64 está bien. Ok. O sea que tiene 2.76. O que sea que Francis está, está bien, está bien. Está, está, está decente. Así. Entonces ahora nos vamos para seguir en la misma línea. Lo estoy poniendo según mi celular. Eh, con Enrique Rosario, Enrique. mi amigo. Que a toda la fuerza del pueblo aquí. <risa> ¿Eh? No, lo que pasa <risa> es que yo, ah, ni mente... es del PLD. Yo lo adoro no, a eres, él. Ella no PLD. me habla porque los Dale PLD la gloria <risa> a Dios, que no... le han prohibido que me hable, pero yo lo amo. Okay. Entonces, eh, Enrique Rosario tiene en Instagram 299 seguidores. Estamos ¿Cuánto? ¿Estás flojo. flojo? Pero flojo, que flojo, coja la flojo, floja, flojo. De lo que luce en perifoneo, que cruza por mi casa cinco veces al día. Y que lo invierta en publicidad de Instagram Por favor, gracias Señores, por eso con... Pero, es... Pero con 30 dólares Usted hace una super campaña con 30 dólares extraña porque Enrique incluso tiene una persona Que le maneje su Instagram en, la Atención, la junior matrille, El muchacho ese tuyo no está haciendo el trabajo La clasificación eh, eh, ¿y por qué eh, junior? La cl Es un empleado de Junior el que maneja La clasificación oye, no que La clasificación de su Instagram Está incorrecta, debe ser político No blog personal, no es una revista digital Atención, por favor gracias. Usted es político tiene La descripción es también eh, la publicación en la frecuencia tiene Espera, que mejorarla de, de, de, de. ¿yo estoy equivocado o estoy viendo mal? ¿qué pasa? Ahí, ahí además tiene en Facebook 23 seguidores en la página sí ahí santo. Porque no le están dando, parece, el movimiento. O sea, no porque viendo. una cosa es que yo te maneje las redes sociales, que te publique. Eso es lo que hace el community manager que es mediocre y que se engancha. Uh -huh. Ahora, una persona que estudió esto sabe que detrás de cada foto que yo subo hay un trabajo muy grande que hace que cuando yo la publique, la gente reaccione, comparte, comente y la viva. Entonces, ese es el trabajo que mucha gente no hace. Pero el engagement rate de él, es. mientras mientras menos seguidores tú tienes, el punto de engagement es más alto. Ok. Porque imagínate, es más fácil llegarle a 100 gente que a 200.000 mil. Ok. Por eso el engagement se ve tan alto. Tiene 299 seguidoras. ahí no, ahí le llega todo mundo. Right, si no, porque ahí está, te... está su mamá, su bueno, prima. De verdad que me extraña <risa> mucho. No sé si viste pudiste ver su página también personal, que ahí sí tiene imágenes de sus trabajos. No sé, pero Yo, tiene tiene que mejorar esa parte ahí. Y puede hacer, todavía está tiempo de hacer una buena campaña de anuncios segmentada y llegar. <risa> además de que, como te dije, tiene lo que sí está haciendo bien, y fue una parte que le defiendo mucho, en contra lo que tienen muchos otros, es que si sí está promoviendo lo que él hace en su día a día como candidato a lo que está aspirando o sea, le deja saber a la gente cuáles son sus ideas quiénes sí, los yo. apoyan tiene, tiene, tiene que pero los seguidores hay que tiene hacer que algo a los seguidores porque sí. eh, entonces vámonos ahora a ¿eh? <ríe> a menos de un mes nos vamos ahora con Anthony Acevedo para que no diga que, que, que, que, no que me cogió con un partido. Ey, que estaba aquí. no diga que me cogió con un partido. Pero Anthony está bien. Atención, vengo tirando tiene... lo, fuego a los candidatos a regidores del PRI. Anthony tiene dos Instagram Escúchame yo, Sauri. Dale, porque, porque ponen las vallas en los lugares y donde las colocan le dice a la gente que no pagan los impuestos que tienen que pagar el ayuntamiento, que se lo van a exonerar. Ah, bueno. Eh, eh, eh. No comments. No, eh, entonces, Use un cruzacalle en, en La Javiela, en. en, en en San Martín por unos 10 minutos de y ya me lo querían quitar cuando ustedes le dicen a las a los, a, a los empresarios sí, sí, pero que sí, no sí. paguen impuestos, sí, sí, sí, que sí, se, sí, se sí. lo van a exonerar si sí, le dejan va, poner sí, vallas. Te lo voy a dar cuenta de mi sí, segmento. Vas a condicionar el, el segmento de ellos Exacto. Escúcheme, seguimos. Okay, claro. Seguimos, entonces. Eh, Anthony tiene dos Instagram. Me imagino que uno es personal y el otro es de trabajo. Okay. ¿Qué pasa? Como no se distinguir cada cual. Entiendo que el de trabajo es el que tiene las historias y los diseños mejor hechos. Ese tiene nada más 1.980 okay, seguidores. Bien diseñado. Ese tiene solamente 1.918 seguidores con 19 publicaciones bastante recientes. ¿Qué se puede mejorar aquí? Se puede mejorar la calidad de las fotos, porque me, me parece que están tomadas con un por favor, celular. Por con Alcatel. Nacho, dile, por favor, dile que ya con esos celulares de antes no tienen fotos los candidatos. Señor, en, hay que para, ¿En atención, fe? atención, atención. Tu consejo de Nacho para que no tenga celulares. Mi, mi hijo, vamos a, a hacer un ejercicio mental. hazte de cuenta que tu candidatura es una Ranch 2018. No la laves con ace en tu casa. ¿Cómo tú Maneja no? tu vaina bien. ¿Cómo tú la vaina? Bo, una rage, no, no, no. Yo estoy sufriendo. Mejor okay. okay. cobren los impuestos. Foto borrosa, foto se movida. Hey. Vamos entonces al Facebook, su página de Facebook, porque Facebook personal aquí no cuenta en eso. ¿eh? Okay. Página de Facebook tiene solamente 19 seguidores. No, está flojo ahí. No flojo. tiene portada. Está flojo. Está flojo. Entonces su porcentaje de engagement es 0.94, está decente. Okay, 30, 30 eh, puntos por encima. Eh, la media de comentarios es, es un comentario y 31 likes. ¿Qué se puede mejorar aquí? Se puede mejorar el concepto, tanto en la línea gráfica, porque me parece que lo que están utilizando son aplicaciones un de celulares, pero... Uh -huh esa es la diferencia entre un experto y una persona que lo hace él porque tiene que resolver o sea, okay. se nota la diferencia se puede mejorar aquí la calidad de la foto y también la frecuencia de las publicaciones pero es uno, debo de decir la verdad a la, a la que onda, tiene las la redes sociales un poquito más decentes de los casos que yo o sea, he visto. Anthony maneja bien, ¿sabes? porque es muy activo o sea es muy activo sí. y eso y es su línea porque él es joven, o sea él necesita exacto, eso. Pero, pero por favor no usa al ya yo, yo me estaba encontrando carto, lo extraño porque es que tiene tanta valla y, ya entendí porque, y, no, al cartel igual Cuantos no son no, no es recomendable para esto. Uh, no. un celularcito y también voy. señores miren ellos hay cursos de fotografía móvil tanto online como en Santo Domingo y en Santiago, o sea que invierte su par de pesos que usted le va a sacar mucho dinero a eso. Okay. Seguimos con Olfran Ovalle. Hey, amigo Olfran, es Olfran que se dice, ¿ok? Frank. okay, okay perfecto. Frank. Me corrijo, entonces. ¿Qué me preocupa de las redes de Olfran, Me parece el mismo caso que pasa con, con Francis, que es que sus redes personales en cuanto al Instagram lo convirtieron a, a las redes en las que harían su candidatura. Entonces, el problema está que cuando te hace eso todavía, y deja sus fotos personales, hay problemas serios. Entonces, hay unas cuantas fotos compartiendo momentos muy joviales, conciertos... Eh, Voy a decir jugos y refrescos, por no decir otras cosas, que vienen en botella. Okay. Entonces, tú no te imaginas y no cuadras botellas alcohólicas con alguien candidato a regidor. Tú no, como que no cuadra o sea, okay. eso. No puede poner lo personal como, lo de como, candy, como candidato. poner, Si le va a hacer el personal, es bueno que ciertas fotos okay. las quiten. Porque un ejemplo como que tú estás mirando la foto del que te va a hacer una cirugía de cabeza y lo ve con dos potes un fin de semana en el río con los amigos. ¿Tú te operarías en una no, persona no, no, así? No, no. En, el caso, en el caso, por ejemplo, de las muchachas que aspiran, la regidora sería como un poco contradictorio. Uh -huh. Su foto de fulanita regidora, y que tú sigas a papá, papá y digas, eh, participante, no el... participante número dos de yo meneo mi chapa bien. Si sí. no te acuerdas lo que pasó con una? Fue en Panamá, sí. fue una internacional que pasó así, que ella era demasiado bella para ellos se había participado a en un concurso eso fue un boom en las Pero redes ahora, sociales. Eh, eh, yo sabré, él tiene muchos seguidores. Por eso me parece que fue su cuenta personal, lo cual no está mal. Lo que digo es que ciertas fotos que no van acorde con la imagen que debe de reflejar alguien que aspira a la posición que él hace, okay. deben de guardarla para otro día, editarla o quitarla. Así. Su bebedera de romo, ya no hay que estarla publicando. Gracias por decirlo por mí. Yo, no, no, no te preocupes, yo me encargo de esa parte. Yo, usted es una dama, yo me encargo yo. Entonces, yeah. en el Instagram tiene sí, eh, casi mil seguidores me parece en Facebook, mil pero es personal. Okay. En el Facebook. Entonces también es una cuenta personal. La cuenta personal tiene muchas limitaciones en cuanto al alcance y la privacidad y ese tipo de cosas. En el caso de Olfran, es la única observación que tengo. Ok, pero está bien, lo veo bien, ah, bien. Está bien. Entonces, otro que encontré por ahí con, con lo de regidor, me pusieron también ahí la calificación de, de Olfran, ¿verdad? Del, uh -huh. De los numeritos. No lo leí, pero ustedes ya el lo vieron. Engagement que es lo importante. De el engagement. No se colocó. Pero, Ella sí pues, lo puso, le pasa que no lo leí. Aquí Seguimos. está. Eh, su engagement es, es un 0.2, lo cual está muy bien. Todo uh -huh. por encima de 0.64 está bien. Okay. Su engagement rate está muy bien para tener tantos seguidores. Entonces, tengo aquí uno que encontré también con la categoría de regidor. Yo, sinceramente, no lo conocía. Eh, uh -huh. Se llama Ariel Marte. Hey. ¿Quién, es? Eh, eh, ¿Quién es? Ya está de la es? Ya está de lambón este. <risa> Ya, yo ya, digo ya, ya, ya. La, yo no puedo hablar mentira <coughs> tiene 115 seguidores en Instagram su descripción y biografía está muy no, bien pues, eh, la había matinado su mamá y su papá y, y el y gato primo. de su casa y su primo. Eh, una observacioncita sería que a las historias a las historias la, la categorizara, le pusiera su categoría y todo ese tipo de cosas uh -huh. eh, su engagement rate al tener tan pocos seguidores de un 12.2 lo estoy leyendo en el celular porque vaya son muchos datos para recordarlo uh -huh. su engagement es de un 12.2 y la observación sería realmente eh, otra vez, la calidad de la foto y de cómo se presenta. Es un, Facebook, un Facebook y un Instagram para una persona que es una marca personal que está aspirando a una posición dentro del gobierno, tiene ciertos parámetros de calidad que usted debe de someterse a. ¿Por qué? Porque la gente en su inconsciente, en su subconsciente, asocia la, cal la calidad del contenido con que usted le da con la calidad con la que usted hace las cosas. Me explico, si usted tiene diseño gráfico que deja mucho que desear y foto también La gente entiende que esa es su forma de conducirse, que la mediocridad es parte de su sello okay. el, el subconsciente es eso lo que asocia inmediatamente Andale, ¿hablo? Hay un candidato a del PLD que se jodía yes. eh, Vamos bien. a terminar con Sin un comentario llenado. Seguimos entonces, en el caso de él tiene que invertir en un manejo que le ayude más eh, déjame ver el próximo que tengo por aquí. Tengo a... Déjame ver el nombre. No, a ningún me voy. Espérate que aquí se me perdió el nombre. de ella. lo tomé sin el nombre. Vámonos entonces con... Eh, me parece que es Joana Cepeda, me parece. Joana. Sí, joana Cepeda. Eh, la descripción está bien. Lo único es que... Eh, la frecuencia de publicaciones. Está publicando cada tres, cuatro días. Está okay, floja, está floja? Floja, floja? floja El engagement rate es de un 3% Lo cual está decente, pero estamos considerando Que solamente tiene 678 seguidores ¿Cuánto? 678 ¿Quizá en quizá Instagram Quizás la frecuencia de la publicación Eso Puede afecta estar mucho. asociada a la frecuencia Con lo que hay vecinos de Wi-Fi en la <risa> <casa>. <risa> Mira Tal <risa> También puede ser que el vecino estamos lo hablando de una muy una <risa> estamos Y el Facebook, de te voy a decir ahora Bueno, ¿Sí? el Facebook también es un Facebook personal Entonces, observaciones finales Hay una candidata que no tomó cuando hice el screenshot, no tomé el nombre. y No no me, no sé quién, entonces no voy a hablar disparate. Porque pero si lo que pongan se... la foto, pero yo Pero bueno, que yo salí. Tú te faltó alguien ahí que te, es muy activa en redes sociales. La muchacha esta, la del PRD. Tú me dijiste partidos específicos. Sí, pero ella de del PLD. Ella del PLD. ¿El no. Aliada. Chabeli, ¿cómo es vamos a buscarla, la buscamos. Busquen a, a ver cómo está ella en redes. pues es, es, Me bueno. han dado unos datos de Carilín que sí, estoy la esperando la voz, que me va. lleguen la prueba porque lo eh, vamos a decir. Tú lo vas a decir, decir en, tu, en, tu, en, en tu espacio, no te toques. No me de, lo a, la vamos niña a decir. Aquí. Tengo que decirte, que ella, como bueno, en la materia, que ella sí tiene un community manager. Porque se ella... nota, en el trabajo se nota. Y ella... ella tiene una gente que no es. Ven, que yo te voy a ayudar con la foto. El que está Marilín, ahí estudió eso. ¿Cómo se llama el carajo? ¿Eso, ¿Cómo <risa> se llama? Community, no sé manager. Community manager. O sea, que Car Carilín está foto, bien. Deja ver la foto de la otra candidata. Carilín está bien. Gracias, Dios, que yo no pido claro, nada. Voy tira, a acabar, o sea, yo sabes y tú dices que Carilín está bien. En su manejo era de redes sociales, si se nota que la persona que, lo está, que la está manejando sabe lo que está ella haciendo. Ella puede pagar cinco sí. gente más, sí. Oh. Eso, ese mira, dinero mire, la persona de una persona que no le tomé el nombre. Del Ay, Virgen eh, de Mira, es, De aviación civil. La que tomó el screenshot mal. Ok, bueno. A, Señores, lo es despedimos. ese anda aquí, aquí, aquí. aquí Lo despedimos. Y quiero antes de despedir que Liz, que usted ven ahí, tenía su Facebook privado, que ni siquiera cosa lo podían compartir. Le dije que le di su Facebook privado, pero yo lo di privado, ¿eh?